la derecha teme al pueblo ferozmente se defiende con sus balas y sus medios al pueblo quieren callar pero aprende compañero que las balas y sus medios de fujimoristas llenos no nos van a derrotar Cierra filas, compañero, como un puño, compañera, como en el paro de julio, que fue un triunfo popular. Hombro a hombro, compañera, campesina y obrera, cierra filas, compañera, en la lucha popular. Hombro a hombro, compañero, campesino y obrero, cierra filas, compañero, en la lucha popular. Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Les saluda Pavel del canal en insurgencia Ya Chai Wasi. Bueno, mis queridos compatriotas, mis queridos hermanos, compañeros de lucha, en esta ocasión quiero traerles a ustedes, vamos a decirle, una noticia reconfortante, una noticia importante, necesaria, pero no una noticia pues tampoco que nos va a poner en bandeja de plata ante la dictadura o vamos a hacer que bajemos la guardia. Lo que les vengo a comunicar es que la prensa alternativa del Perú, por lo menos un sector de ella, ha presentado, ha luchado, se ha organizado y ha buscado los mecanismos dentro de este propio sistema explotador, dentro de este propio sistema judicial, para poder utilizarlo a favor de nosotros. Porque sabemos que estamos directamente en una guerra hacia el pueblo, porque estamos en una dictadura genocida fascistoide que viene desapareciendo, hermanos, acribillándolos, asesinándolos, matándolos, los viene hiriendo, hermanos, viene persiguiendo y privando de libertad a miles de peruanos en todo el Perú por luchar por justicia, por luchar por la soberanía, por luchar por la patria. Entonces nosotros, como prensa alternativa, hemos buscado... Todas las maneras posibles para seguir enfrentando, para seguir defendiéndonos, pero también para seguir proyectando una transformación social. En este caso, hermanos, yo voy a hablar como parte de la prensa alternativa, por un lado, pero luego voy a hablar a nivel personal. Así que entendamos lo siguiente. En estos primeros minutos, lo que te voy a mostrar va como parte de la prensa alternativa y como la persona de la prensa alternativa que con lógicamente el asesoramiento jurídico, con el asesoramiento y con la guía de grandes abogados y abogadas, hemos podido llevar a cabo esto y ya tenemos la respuesta directa de el Poder Judicial sobre nuestro caso, sobre el habeas corpus preventivo e instructivo que presentamos, ni bien inició esta dictadura fascistoide desde el 7 de diciembre del año 2022, entonces, yo he sido el encargado, con mis nombres, mis datos y demás, de poder llevar a cabo este habeas corpus, repito, con asesoramiento de grandes doctores del derecho, de abogados patriotas, que están entregándolo todo, sin cobrar un solo céntimo, para poder también contribuir en ese aspecto de la lucha, en ese sector, en esa lista, lo que debe de hacerse para poder nosotros mantenernos firmes, mantenernos dignos, mantenernos conscientes, y sobre todo mantenernos valientes, porque estamos haciendo lo que la historia nos demanda, estamos en el lado correcto de este proceso histórico de transformación en el Perú. Voy entonces a compartirles el documento y lo que les pido a todos los, ustedes que vayan a ver este video ahora, en vivo y en directo, lo que los vayan a ver en, en diferido, ya sea hoy, 27 de febrero del año 2023, lo vean por YouTube, lo vean por Facebook o lo vean por donde lo vean, Háganlo viral, háganlo público, porque tenemos que hacer conocido esto a todo el Perú y a todo el mundo, para que otros hermanos de la prensa alternativa, para que prensa de provincia, para que prensa independiente, para que prensa autónoma, para que prensa de resistencia, prensa insurgente como nosotros, tenga también estos mecanismos. Ya sabemos que nosotros no podemos confiarnos en esta dictadura, porque sabemos que apresan, maltratan, capturan, te sentencian, te siembran, como les da la gana. Los medios de comunicación hegemónicos son parte de este terrorismo de Estado. Así que por eso les pedimos que utilicemos todos los mecanismos, pero no bajemos la guardia. Lamentablemente, con el solo hecho de la legalidad, no funciona. Por eso también tenemos que nosotros buscar la legalidad popular. ¿Cuál es? Ejercer nuestro poder en las calles. Ejercer nuestro poder de libre pensamiento. Ejercer la autoconvocatoria, la autorreunión, la autogestión autoconvocarnos, hermanos, porque no podemos solamente pensar que presentando un corpus ya se solucionó, no lo van a atrapar, no lo van a seguir persiguiendo. En dictadura hacen lo que da la gana. Ese Congreso mueve las leyes como quiere. El Tribunal Constitucional, lo mismo. El Ministerio Público al favor de todos ellos. Entonces, lo que sí queremos hacer con este video es dar un ejemplo de que tenemos que seguir nosotros luchando en todo aspecto, en todo sector, en todo ámbito en el cual se conforma una sociedad basada pues, en una estructura sociopolítica, económica y normativa. Así que, hermanos, por favor, les pedimos a todos ustedes que hagan viral, que lo compartan en todas sus redes, que el mundo entero sepa que estamos en la lucha, que estamos resistiendo, que han venido ya hermanos de diferentes países a través de organizaciones políticas o a título individual o a través de organizaciones sociales pro-derechos humanos. Ha venido esta misión pro-derechos humanos y de solidaridad de argentina. Han venido los hermanos de Telef que es el sector progresista dentro del Parlamento Europeo, del Europarlamento. Han venido también la misión de Amnistía Internacional y otros organismos que están denunciando públicamente la matanza, están recogiendo evidencias, están recogiendo pruebas y pues nos toca a nosotros también poder luchar en ese aspecto. No nos quedemos cortos, todo vale, todo contribuye, estamos en un proceso dictatorial. Todos los videos que ustedes puedan tener todos los documentos, visuográficos, audios que les han enviado, cartas que puedan tener, hermanos, compártanlo, háganlo viral, háganlo público. Ellos tienen a los medios hegemónicos, nosotros tenemos las redes sociales y tenemos los medios independientes y tenemos nuestros dispositivos. Utilicemos estos equipos que tenemos para que todo el mundo lo pueda, pueda conocer la realidad trágica que vive el Perú, pero a la vez también la desesperación de las élites dictatoriales que están buscando hundirnos como les da la gana, pero que no se lo vamos a permitir, ya que nosotros somos más de 30 millones y ellos, hermanos, son una élite de unos puñados de zánganos, sanguijuelas parásitos, que el único motivo que tienen es acumular el dinero, el poder del dinero, la ambición, el egoísmo, el individualismo por encima de todo y el beneficio personal. Nosotros tenemos ideales mucho más grandes que nunca lo puedan entender, que es la cooperación que es el colectivismo, que es el cooperativismo, que es el trabajo en conjunto, el trabajo comunitario, y eso les duele. Por eso no saben y no entienden cómo hacemos nosotros para autofinanciarnos. No entienden y no saben cómo hacemos nosotros para poder salir adelante, para seguir luchando. No entienden cómo sacamos fuerzas que no viene del poder del dinero, que no viene del poder de lo material, que viene de un poder social motivador con el conciencia social. Entendamos que estamos haciendo lo correcto. Estamos luchando por nuestros hijos. Estamos luchando por la juventud. Estamos luchando por los niños. Estamos luchando por todos los trabajadores que han pasado su vida explotados con un salario de miseria y que ahora en su jubilación están pasando penurias, lo hacemos por todos, no por un individuo, no lo hacemos por una poca de poder, nunca nos ha importado que el Estado nos regale nada, no queremos nada del Estado, lo que pedíamos al Estado era que por lo menos deje de robar, que por lo menos deje de ser parcial con las serie, que deje de darle privilegios unos cuantos, pero ahora se jodieron hermanos, porque el pueblo ya, son, ya no le basta decir no robes gobierno, ahora lo que el pueblo dice es que el propio pueblo debe tener el poder. Ahora nosotros estamos en esa lucha, en esa lucha por el poder popular, por forjar, crear el poder del pueblo para que podamos tener una verdadera democracia. ¿Qué significa democracia? Gobierno del pueblo por el pueblo y por el pueblo. Esto Nunca ha habido en el Perú y cuando hubo un ligero batismo, cuando hubo un, un, un, un ligero avance con, el, con Pedro Castillo, lo primero que hicieron fue encerrarlo, secuestrarlo y tirarlos a nosotros, de tarrucos, a nosotros. Cuando por todos lados hace agua esta república, entre comillas, y se muestra incluso estos, estas encuestadoras hegemónicas, estas encuestadoras al servicio del grupo de poder, hasta la prensa basura ya no sabe qué decir. El día 26 de febrero, ayer, para los que están viendo este video en vivo, el domingo 26 de febrero, los canales hegemónicos, esa prensa sicaria, esa prensa mermelera, ya no le ha quedado otra que mostrar los datos estadísticos de las encuestas, donde se muestra claramente que hay un 90% que rechaza contundentemente... A este congreso parasitario, y eso, y eso se queda corto, porque igual esas encuestas son parte de las élites. Hay un 77% que rechaza contundentemente a Dina Boluarte, y eso se queda corto, porque ya sabemos para quién trabajan esas encuestas, pero no lo pueden ocultar, no lo pueden tapar. El proceso de lucha que estamos realizando, hermanos, es imparable, es incontenible. Tenemos la cantidad de gente, tenemos. Los medios para hacerlo público y principalmente tenemos el corazón que está palpitando a mil todos los días, hartos y cansados de esta dictadura, pero también con toda la esperanza y todo el deseo y todo el anhelo de poder liberar al Perú de una vez por todas, mis hermanos. Entonces paso ahora sí ya a mostrar lo que le venía diciendo. Esto hagamos lo público, que lo sepa el Perú y si nos pasa algo porque tampoco nosotros vamos a ser de tontos y pensar que como ya nos han aceptado el acto admisorio de nuestra avias corpus preventivo y e instructivo, entonces ahora sí vamos a, vamos a poder seguir accionando, actuando, activando o trabajando como pues estaríamos dentro de un país donde realmente el pueblo mandara, donde realmente las grandes mayorías tendrían su representación política, ¿no, hermanos? Ese simplemente es un punto más. La lucha continúa, la lucha sigue, seguimos avanzando. Entonces, por favor, se muestra esto para todos ustedes. Es una primicia, solamente el canal Yacheguasi lo está demostrando en este momento y nos lo vamos a jugar. No lo vamos a jugar. Entonces, acá viene lo primero, hermanos. Miren, este es el documento oficial, tómenle captura, compártelo donde puedan compartirlo. Voy a leerlo junto con ustedes para que vean que ya se realizó, por lo menos de parte del Poder Judicial, el acto. Admisorio, ¿no? Ya está el auto admisorio. Ya han podido luego de, so de, de subsanar y demás, porque este esta corpus nosotros le hemos presentado con asesoría de doctores en derecho, con asesoría de especialistas en la materia de la jurisprudencia para que ustedes puedan tenerlo. Son doctores que cuando acabe esta dictadura van a salir a la luz porque sus nombres también tienen que quedar grabados como patriotas que se enfrentaron a una dictadura que tiene casi 100 asesinados extraoficialmente y tiene más de 2000 heridos extraoficialmente, porque las cifras según ellos ¿no? recién están bordeando los 70 muertos y tienen 1200 heridos, cuando es completamente falso sin contar desaparecidos y muchos hermanos que no llegan a, a su destino luego de haber salido a las grandes protestas que se vienen realizando en todo el Perú, entonces por eso yo les digo mis hermanos aquí, aquí lo que se va a mostrar nos va a servir a nosotros como prensa alternativa y a todos los hermanos que también tienen medios de comunicación alternativos, a todos los hermanos que también tienen un canal en redes sociales, a todos los hermanos que tienen de repente pues por ahí un espacio en TikTok, un espacio en Instagram, un espacio en Facebook, un espacio en YouTube, donde sea, para que puedan también tener, aunque sea este as de la manga. Aunque sea este as bajo la manga. Ya sabemos, y tú me dirás, pero bajo esta dictadura no importa esto. Sí pues, pero por lo menos queda evidenciado. Y si nos pasa algo, a pesar de haber tenido esto, y si se, acaba, se acaban con nuestras vidas, o terminan encarcelándonos de las mazmorras putrefactas en el sistema explotador, aquí estamos dejando constancia al mundo entero que nos hemos defendido, incluso con sus propias leyes opresoras impuestas y organizadas, con la madre de todo, la constitución impuesta por el dictador Yakuza Fujimori. Muy bien, hermanos. Entonces, Poder Judicial del Perú, ahí están las firmas electrónicas, las firmas virtuales, Corte Superior de Justicia Lima, Sistema de Notificaciones Electrónico, Corte Superior de Justicia Lima, Sistema de Notificaciones eh, Electrónicas, y si no es, ahí está. Para los que son conocidos en la materia, para los que lo saben, por favor, hagámoslo público, que todo el mundo sepa esto, porque lo que queremos ahora es lo siguiente si es que nos viene a pasar algo como ya ha pasado a diferentes hermanos luchadores a una profesora simplemente por recolectar 1900 soles la han metido a la cárcel hermanos a la mazmorra de este viejo estado putrefacto 30 meses hermanos que han estado luchando por defender al pueblo de Ayacucho los han metido 18 meses entonces por eso es importante hermanos y tenganlo claro, si nos pasa algo a nosotros ya tenemos incluso un habeas corpus para defendernos en, como por las amenazas que estamos recibiendo, es un cambio cuerpo preventivo, hermanos, e instructivo. Entonces, ahí está, para que se evidencie el mundo entero que estas mismas sanguijuelas que imponen leyes en contra de nosotros, cuando la utilizamos para defendernos, la pueden también pasar por encima haciendo lo que les da la gana. Expediente número 09-109-2022-08-1801, JRDC-4, materia. Proceso de avias corpus. La juez, Gisela Aide Ocaña Chalco. Secretario, Herrera Uriza Ricardo Antonio. Demandante, este es mi nombre hermanos, para todo el mundo. Herman Pavel Yabar González. Demandados, aquí estamos demandando a la Policía Nacional del Perú y a otros. Que quede claro, y tú, amigo que ves mi canal, que eres de la prensa independiente, de la prensa también que está con el pueblo, peruano informado, variado, a los hermanos de Paul Dice, a Timoteo Cutipa, a todos los hermanos que tienen sus canales, por favor, háganlo público esto. Bien, entonces, ¿quién demanda? Aquí está, yo estoy como responsable de la demanda. ¿A quienes A la Policía Nacional del Perú y otros, ya van a ver quiénes son otros. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Hermanos de la prensa alternativa, que por razones, por razones digamos, eh, de secreto personal, de confidencialidad, no voy a poner sus nombres. Ellos sabrán a bien, hermanos, ellos sabrán a bien si en algún momento lo hacen público también, ¿no? Porque no hemos consultado con los demás hermanos que también están siendo beneficiarios en este Bias Corpus, si va a ser posible que yo lo comparta o no. ¿Me entienden, por favor? O sea, acá, con este Bias Corpus, hay una cantidad de más o menos 10 hermanos de la prensa alternativa que no voy a revelar sus nombres porque depende de ellos sacarlo público depende de ellos pero les voy avisando a ellos no y que no se preocupen que esto ya lo hemos eh, consultado lo hemos trabajado con doctores que nos han asesorado con grandes abogados patriotas para poder hacerlo esto público de una vez por todas miren entonces hermanos aquí está para que sea de conocimiento miren si esto lo hubiera sacado Philip Butters ya si esto lo hubiera sacado Juliana Oxenford contra Pedro Castillo si lo hubiera sacado si lo hubiera sacado Beto Ortiz, si lo hubiera sacado este, Federico Salazar si lo hubiera sacado uy, uy. si lo hubiera sacado Cuarto Poder, si lo hubiera sacado Panorama si lo hubiera sacado periodistas y otros medios ya se hubiera hecho público se hubiera viralizado se hubiera llegado internacionalmente pero como lo estamos haciendo nosotros entonces somos nosotros mismos los que tenemos que difundirlo me entienden la idea si este documento si hubiera lo hubiera hecho estos eh, por ejemplo los periodistas de Willax ¿no? no por ejemplo lo hubieran compartido los periodistas de Willags los periodistas de América los periodistas de Latina los periodistas de Panamericana los periodistas de ATV lo hubieran hecho contra Pedro Castillo diciendo que no hay libertad de expresión la comunidad de radio y de difusión mundial ya lo hubieran hecho público. Pero nosotros, como no tenemos ese apoyo porque somos del pueblo y en el Perú, como ya saben, el pueblo está dominado y aplastado, no se puede hacer. A menos que como ahora hayamos despertado y si el propio pueblo, que salga al propio pueblo. Muy bien hermanos, entonces acá va para todos ustedes, viralícenlo. Señor juez, cumplo con dar cuenta a usted que el escrito con registro número 73563-2022 se dio cuenta oportunamente elaborándose el proyecto de autoadmisorio hermanos, autoadmisorio esto ya lo han aceptado lo han analizado y como ya han visto que tenemos todos los documentos toda la fundamentación tenemos todo lo que nos han pedido, todos los requisitos entonces no le queda más que simplemente proceder a aceptarlo ¿no? al magistrado del cuarto juzgado constitucional de Lima sin embargo está pendiente de aprobar lo que se da cuenta para los fines y de ley pertinentes hermanos, entonces ya está aceptado para que te lo puedan aceptar para que ellos puedan trabajar con tu con tu, con tu demanda digamos acá, con tu, en este caso con tu garantía de avias corpus es cumplir una serie de requisitos no porque tú no puedes ir y decir yo pongo un avias corpus porque te van a atentar contra mi vida porque me están amenazando, ya, demuéstralo compruébalo, documentos, fotos, imágenes audios, todo eso lo hemos demostrado Lima 13 de febrero de 2023 recién esto nos lo, nos lo han hecho llegar hace unos 2 3 días, muy bien resolución número 2, Lima 13 de febrero autovistos hermanos estando la razón que antecede, téngase presente y habiendo sido subsanada, aquí está, este subsanada es porque presentamos y querían más, presentamos y querían más, presentamos y querían más, ya lo cumplimos. Ha sido subsanada la demanda, la demanda que nosotros hemos realizado de habeas corpus, hermanos, mediante escrito con registro número 73563-2022, promovida por el ciudadano, así que no me interesa, hermanos, Pase lo que pase, estamos presentando esto, estamos haciendo todo por la vía legal y por la vía popular. Así que si nos quieren detener, así que si nos quieren encerrar, como ya, como ya venían amenazando a, tra a través de sus sicarios a esa prensa mermelera de Panamericana o de Willax, acá estamos claramente mostrando lo que estamos haciendo. ¿no? A su favor, porque esto lo hemos hecho a, a mi favor y también a favor de, bueno, que hay una serie de hermanos de la prensa alternativa que no voy a mencionar su nombre porque no me han dado la autorización. Pero ¿contra quién está dirigida? Para que quede claro a quiénes estamos dirigiendo esta, esta demanda de Avias Corpus. Al Teniente General de la Policía del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado. Esto va contra el jefe de la Dinoes PNP, el general PNP, Oscar Reola. Va contra el jefe de la DISCOTE del Perú, el general PNP, Iván Lisetti contra el director de seguridad del Estado, el coronel PNP Harry Colchado, el mismísimo que se atrevió a capturar al presidente Castillo ¿no? y lo amenazó, como ya lo dijo él. Luego también esto va contra el almirante Alberto Alcalá, almirante Alberto Alcalá Luna. No sé si se puede leer este bien el documento. ¿Sí? Sí, sí. sí, sí. Ya muy bien, entonces. Alberto Alcalá Luna. ¿Quién es el almirante Alberto Alcalá Luna? Acá lo tenemos. Disculpen, hermanos. Seguimos compartiendo, seguimos compartiendo. Alberto Alcalá Luna, almirante de la Marina de Guerra del Perú, contra el general del aire, Alfonso Artidi Salete, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Contra Walter Horacio Córdoba Alemán, comandante general del ejército. Y, hermanos, este Avias Corpus también está yendo. ...contra los funcionarios del ejército del Perú... ...contra la fiscal de la Nación... ...aquí está, nosotros estamos haciendo esto... ...contra esta señora que está haciendo una persecución... ...directamente a todos los peruanos... ...que se oponen a un sistema de explotador neoliberal... ...al servicio de las grandes corporaciones... ...contra la fiscal Marita Barreto... ...contra la fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Barbas... ...contra la fiscal Marcelina Gutiérrez Vallejos... ...contra el congresista Montoya... ...este documento te va a llegar Montoyita... ...a ti que nos mandas a comer alfalfa... ...contra Montoya contra el presidente del Congreso de la República, William Zapata, que tiene que pagar o por lo menos tiene que dar cuenta al pueblo sobre la matanza de la comarca, contra Keiko Sofía Fujimori y Gucci, por supuesto atentado contra la libertad individual, la integridad personal y el derecho a no ser sometidos a tortura o a tratos inhumanos o humillantes ni violentos para obtener declaraciones. Entonces, hermanos, queda claramente... ¿Quiénes somos los que demandamos? Bueno, en este caso soy yo. ¿Quiénes son los beneficiarios? Que la prensa alternativa. ¿Quiénes nos han, nos han asesorado? Abogados, patriotas, que por ahora vamos a mantenerlos en el anonimato Y pues, contra, ¿por qué estamos pidiendo el avias corpus? Contra la libertad individual, la integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos, humillantes ni violentos para obtener declaraciones. Esto ya está en auto admisorio, o sea, ya está aceptado, ya nos han devuelto el documento, nos han pedido una serie de requisitos y todos nosotros lo hemos realizado. El actor interpone la presente demanda de Corpus pretendiendo que el juez constitucional declare fundada la demanda y disponga el cese de las amenazas de la persecución y detención arbitraria por tener una plataforma digital de su celular para información, vulnerando su derecho a la libertad de expresión y refiere que están siendo perseguidos aplicándose el óbice observación, vigilancia y seguimiento, como nos han hecho todos nosotros, por parte de la policía, pues los han amenazado con detenernos, sembrando droga, armas de fuego, que ellos tienen de sus detenciones a ladrones o nos quieren poner panfleto de terrorismo para ser denunciados como terrucos y desaparecernos, como han hecho con otros compañeros, por orden orquestada de todos los demandados a quienes refiere responsabilidad de su vida e integridad personal. Entonces, hermanos, este documento bueno, es mucho más amplio, Ahí está, ¿no? Las garantías constitucionales, dicen ellos, se definen como los medios o instrumentos que la Constitución del Estado pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos constitucionales. Estamos apelando a las propias leyes con las cuales ellos quieren o están apresando, matando, torturando, cambiándolo como le da la gana, pero estamos utilizando para poder defendernos. Así que que quede claro eso, hermano, nosotros no vamos a quedarnos callados, no van a venir a silenciarnos, no van a venir a asustarnos. Nosotros tenemos las cosas claras. Ya tenemos las cosas claras y por eso, hermanos, está acá, estoy mostrándoles el documento para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan compartir, y esto se haga directamente como que quede, ¿no? Que quede como un antecedente de que nosotros estamos en esta lucha y que no vamos a parar, hermanos, y que no nos vamos a detener, porque solamente el pueblo salva al pueblo. Y acá también tiene, miren, sigue el documento. Por ello, conforme a lo estipulado con el Código Procesal, cuando se invoque amenaza, porque es una amenaza como en nuestra vida ya lo han hecho públicamente, cuando se invoque amenaza de violación, esta debe ser cierta y de inminente realización. Y tenemos todas las pruebas, hermanos. Todas las pruebas. Solo cuando se satisfagan estos presupuestos procederá una demanda. Ahí está. Entonces, de la demanda se observa que el accionante interpone la presente acción. No, escuchen, hermanos, porque esto tiene que quedar claro y tiene que hacerse público. Repito, si esto se hubiera, lo hubiera presentado, lo hubieran presentado los periodistas mermeleros, estos periodistas sicarios de la información. Todo el mundo lo conocería ahorita. Ya lo habría repartido todos esos canales hegemónicos que están mintiendo y engañando al pueblo. Así que nos queda a nosotros hacerlo público, mis hermanos. Directamente. No le tenemos miedo. Que los demandados... ¿Quiénes son los demandados? Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Fiscal Marita Barreto, coronel Cochado. Jefe de la Divina. El general PNP Ariola, Jefe de la Dincote. Los han amenazado públicamente que los intervendrán e investigarán por cubrir noticias. Por la labor que hacen como comunicadores sociales. Que han intervenido la policía del Dincote con el pretexto de investigarlos como terroristas. Hecho que no existe desde hace 25 años atrás, porque el terrorismo ya se acabó, hermanos, pero no encuentran ninguna razón para investigarlos y detenerlos. El día 7 de diciembre de 2022, todos los demandados actuaron de manera orquestada y arbitraria, sin respetar derechos fundamentales, decretaron estado de emergencia, pero para detener arbitrariamente, para violar o allanar injustificadamente contra las personas que solo manifiestan pacíficamente, pero que son una multitud, somos millones en la lucha refiere el accionante que su labor, la labor de nosotros, prensa alternativa, prensa del pueblo y de Chihuahua, y de todos los demás hermanos involucrados, es cubrir esa noticia de lo que sucede informar ejerciendo la libertad de expresión conforme a la propia constitución impuesta por la genocida El ladrón Fujimori, de, en el artículo 2, numeral 4, en armonía con el artículo 13 de la Convención Americana, que establece que toda persona tiene derecho ¿ya? a la libertad de expresión. Que estos hechos suceden en el centro de Lima, Plaza San Martín, Parque Universitario, Avenida Mancay, donde cubren las noticias para los demandados de manera orquestada, han ordenado que la policía especializada, pernas, inteligencia, etcétera, los persigan y detengan arbitrariamente. Es por eso que la Plaza San Martín está llena de policías que impiden transitar y menos cumplir con su labor, que son testigos y de conocimiento público que el presidente José Pedro Castillo Terrones eligió constitucionalmente lo han perseguido incansablemente, con pruebas falsas. Nunca hubo nada que se los indique como responsable de delito alguno. Todos eran fabricados falsamente por los periodistas de los canales hegemónicos. Que si esto los demandados hacen con un presidente de la República, al mismo presidente lo han llevado a la cárcel, elegido democráticamente, constitucionalmente, con el ciudadano de a pie como nosotros, vulneran abiertamente los derechos fundamentales y que somos perseguidos con el objeto de detenernos arbitrariamente y desaparecernos, que existen 600 personas desaparecidas, hay ahora más de mil asesinados por esta amenaza, perdón, hay más de 100 asesinados, 100 asesinados extraoficialmente, y tenemos fuentes para ver eso, sino que aún no lo reconoce en el Ministerio de Salud y demás, o en la Fiscalía del pueblo, pero hay más hermanos. Por esta amenaza hoy en día viven escondidas de, escondidos de miedo a ser detenidos arbitrariamente desaparecidos. Son personas honestas, los beneficiarios y merecen respeto a sus derechos fundamentales. ¿no? Y el documento continúa, hermano, es un, un documento algo extenso. Por favor, entonces aquí yo para cerrar esto les doy ya el, el ulti, el último, la última hojita, ya la última hojita directa para que vean pues cuál es todo este abuso cometido contra nosotros y qué estamos respondiendo. Porque estos señores pensábamos que no íbamos a decir nada, pensábamos que nos íbamos a quedar callados, que esto iba a quedar en la nada. Pero se fregaron, hermanos, porque tenemos todos los documentos, tenemos todas las pruebas para demostrar cuál es la persecución que se viene realizando contra nosotros, que somos parte del pueblo, ¿no? del pueblo organizado, y que no vamos a detenernos y nos van a milanar de ninguna manera, a pesar de que nos estemos jugando la libertad, que ya saben que es un bien preciado y lógicamente la vida, mis hermanos. Muy bien, entonces, parte resolutiva, aquí está por lo antes, esta es la última, la última parte del documento que nos han enviado parte resolutiva hermanos por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en la ley 31.307 del nuevo Código Procesal Constitucional la señora jueza supernumeraria constitucional de turno en la fecha, resuelve admitir admitir a trámite la demanda de Avias Corpus interpuesta por el ciudadano Herman Pavel Yabar González a su favor y a favor de bueno hay una, los hermanos de la prensa alternativa y dirigida contra, te repito contra el teniente general de la policía Raúl Enrique Álvaro Alfaro, el jefe de la Dinoes, el general PNP Oscar Arriola jefe de la DIRCOTE PNP el general PNP Iván Lissete, director de seguridad del estado, el coronel PNP Harry Corchado el almirante Alberto Alcalá Luna, de la Marina de Guerra del Perú, el general del aire Alfonso Atali Saletti, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Walter Horacio Córdoba Alemán, comandante general del Ejército 5, eh, funcionarios del Ejército del, de, del Perú. Contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, la fiscal Marita Barreto, la fiscal Marcelina Gutiérrez Vallejos, contra el congresista Montoya, contra el presidente del Congreso de la República William Zapata, contra Keiko Sofía Fujimori Gucci, por atentar contra la libertad individual, la integridad personal y el derecho a no ser sometidos a tortura, u otros inhumanos, humillantes, tratos ni violentos para obtener declaraciones. Muy bien, hermanos. Entonces acá queda admitido. Le pedimos a todo el conjunto de prensa alternativa, a Wilmer Domínguez de Inti Noticias, háganle llevar esto a Alex de Hablando sin filtros, a la hermana Luz Basalá, a la hermana Yamín de Clamor Popular, a los hermanos de Rima Ya, a los hermanos de Lagora estamos hablando de Chasqui TV Timoteo Cutipa peruano informado no a los hermanos que tienen sus canales en Facebook también Un Ancha TV Un Ancha TV. y bueno a todos los hermanos que están dando pues diaria, diariamente su trabajo en las redes alternativas para poder llevar pues a cabo esta lucha de apoyo y ser voz del pueblo peruano eso es el comunicado que quería mostrarles hermanos por favor dependemos de ustedes que esto se haga mundial ¿No? que esto se haga viral y que todo el mundo sepa que tenemos ahora por lo menos este mecanismo legal de este propio sistema que tanto habla de la legalidad para poder defendernos y, e instamos a todos los hermanos del Perú que también tengan ustedes eh, y sepan porque esto es evidente, estemos que, que se, los están persiguiendo, lo puedan hacer público, lo puedan compartir en todas sus redes y pues hermanos puedan ayudarnos de esa manera a continuar adelante. Ya, eso es eh, por parte mía, por parte de este canal, eh, seguimos avanzando y recuerden que solo el pueblo salva al pueblo. Un gran saludo a todos los que han estado mirando la transmisión. Recuerden también, hermanos, que como ustedes ven claramente, nosotros somos prensa alternativa, prensa del pueblo, los medios hegemónicos solamente nos utilizan para hablar mal. Los medios hegemónicos solamente nos utilizan para difamarnos, así que no nos queda más que entre nosotros mismos apoyarnos. No tenemos otra opción, hermanos. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que venimos eh, trabajando. No ahora, saben que nuestro trabajo no comienza con Pedro Castillo, ni comienza desde el 7 de diciembre. Es un trabajo que venimos haciendo arduamente, cuando no existían ni siquiera las redes sociales, mis hermanos. Así que, por favor, en ese sentido, lo que sí les pido pues, es que nos ayuden. Porque ya saben que a nosotros, a nosotros como, como canal alternativo, no nos financia el Estado, un gobierno, no nos financia un político, menos aún pues, como ustedes ya podrán entender una gran corporación, el único apoyo que recibimos para poder mantenernos trabajando de esta manera, accionando, es el apoyo de ustedes. Y como ustedes ya saben, o muchos de ustedes ya lo tienen, lo tienen claro, incluso los propios me medios hegemónicos, como pueden ver aquí, ya nos han difamado en diferentes plataformas. Y para los que no sabían, acá les comparto este video para que vean que no estamos hablando por hablar. Que nosotros como prensa del pueblo, prensa popular, prensa de la clase trabajadora, prensa de la lucha social, nos hacen esto, hermanos, diariamente, exponiendo nuestra vida, exponiendo nuestros datos, exponiendo nuestra familia, haciendo, o más o menos instigando, sería la palabra exacta, motivando a que inadaptados, enfermos, hermanos, utilicen, lo que ellos dan como nuestro dato, nuestro DNI y demás, para perseguirnos, para ir a nuestras casas, para eh, utilizar nuestros teléfonos, para amedrentar, asustar, enviar eh, fotos completamente fuera de lugar, hermanos. Miren ustedes, ustedes no se excusen. Babel Yavar González, él es Hernán Pavel Yavar González, dirige un canal digital llamado Yachay Guasi. Lamentablemente lo que hacen los medios hegemónicos lo que no es que simplemente es difamar, calumniar y manipular la información. ¡Más hablar! ¡Más hablar! ¡Más hablar! ¡Más hablar! Ministerio Público, atrapen a Pavel Yachay, métanos por asusador, por incitador. ¿Asusador? ¿Incitador? Estos tarados creen que el pueblo no se da cuenta de lo que pasa. Que la sangre derramada jamás será olvidada. El hombre que usted ve en pantallas tiene 35 años, estudió letras y filosofía en la Universidad Federico Villarreal. y Hasta hace poco dictaba clases en algunas casas de estudios en ICA. Proviene de las Escuelas Políticas de Perú Libre, fiel alumno de Vladimir Cerro. Saludo este interesante análisis de los camaradas del partido. Sin embargo, fue desde el pasado 7 de diciembre, día en que se dio el fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo, cuando Pavel empezó una activa campaña en plazas, lugares públicos, hasta en redes sociales, llamando a la población a declararse en insurgencia popular. Insurgencia nacional, insurgencia nacional. Si revisamos hacia atrás, la narrativa del régimen de Castillo con Aníbal Torres, Betsy Chávez, entre otros, fue claramente la de un populismo polarizante, confrontacional, eh, binarista, maniqueo, eh, que contraponía permanentemente al interior eh, con respecto de Lima, este, ricos eh, versus pobres, y el largo etcétera que ya conocemos. Pavel Yabar González, como se hace llamar en redes sociales, Pavel Yachay, ha viajado con este discurso violento a diferentes regiones del sur del país, entre ellas Apurímac, Arequipa, Cusco, Tacna y Puno, precisamente lugares donde las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte se han radicalizado en las últimas semanas. Hemos hecho un recorrido empezando por Cusco, Arequipa, estuvimos 38 en Arequipa, justamente en la reunión de la Macrosur, luego hemos ido a Moquegua, Tacna, y hemos ido el 31 de diciembre a, a, a Puno y directo a Juliaca. Una de sus últimas apariciones fue precisamente en la ciudad de Juliaca, en Puno. Aquí, en medio del bloqueo de una carretera, alentaba a la población a no reconocer al gobierno de Dina Boluarte y a movilizarse hasta que se cierre el Congreso vamos a escuchar cuáles son las consignas que los hermanos vienen reclamando y vienen exigiendo hermanos, ¿qué es lo que se está pidiendo entonces? ¿Cuáles son las consignas? Sí. Este personaje cuenta con un canal de YouTube denominado Yacha Iguasi. Y ese, ese reportaje continúa y continúa, lo han hecho como cuatro veces, han sacando mi DNI porque no le he puesto ahí, me han difamado, me han humillado, Ah, me han dicho terruco, incitador, que estoy yendo con un este, lenguaje violentista, han dicho que he ido a lugares que no conozco, que no he ido, y encima me dicen que yo he estudiado letras y filosofía cuando mi carrera es educación en la especialidad de lengua y literatura. Pero eso es lo que hacemos nosotros, pues hermanos. Ese es el papel de la prensa hegemónica. En vez de ponerse a investigar y profundizar la matanza que ha habido del pueblo, la masacre con los 10 hermanos, en Ayacucho, la masacre con los 18 hermanos en Juliaca no les interesa, no les importa nada, solo es. Y ustedes saben que cuando este tipo de información se hace público, se hace viral, hay cuantos inadaptados, cuantos subnormales que creen esa prensa basura, esa prensa de Willax, esa prensa de Mávila la Panamericana y Panorama. Y lo que están haciendo, hermanos, es ir contra nosotros, conseguirse nuestros números, porque si tienen prácticamente tu nombre, ya tienen todo y están atentando contra nuestra tranquilidad diaria. Yo tengo un padre que tiene casi 70 años. Es un profesor jubilado que ha entregado su vida a la lucha por la educación en el Perú. Mi padre ha sido dirigente sindical del SUTEP. Es, es ahora viudo porque mi mamá en el 2019 se murió de cáncer. ¿Saben cuánto recibe mi papá mensualmente de este estado putrefacto y caduco que le, que le paga? 190 soles por día de comida, de tragar esos parásitos, mi papá recibe 800 soles y encima ahora mi papá que está viviendo en Lima, en el lugar donde yo también vivía, tiene que recibir amenazas, tiene que recibir insultos, esa es la situación a la cual nos lleva esta prensa basura y es por eso que hemos nosotros planteado un habeas corpus. Ahora, como ustedes ya saben, yo ni siquiera me encuentro en la ciudad de Lima, porque felizmente tenemos contactos y sabemos que la Policía Nacional del Perú está buscando sembrarnos. Ellos están esperando que yo vaya a una marcha para que me agarren y me metan lo que sea para que luego digan, no, no, no, es que lo hemos encontrado con dinamita, lo hemos encontrado con armas, lo hemos encontrado con volantes, no somos imbéciles y por eso es que nos estamos defendiendo. Sabemos también cómo actuar y somos millones en el Perú. Pero hermanos, irse de, de, del lugar donde tú has vivido toda tu vida... Irte de, de, de tu trabajo, porque yo he sido profesor toda mi vida, he tenido trabajos estables, hermanos, nunca he trabajado para el Estado, nunca el gobierno ha malado ni un sol, siempre he trabajado en instituciones privadas, pero irte de tu barrio, irte de tu casa, donde están tus cosas, donde están tus, por lo menos lo que has podido comprar a lo largo de tu trabajo, dejar a tu barrio, dejar a tus amigos, dejar todo por esta persecución, nunca se lo vamos a perdonar. Y a pesar de eso, esa prensa, basura, difama, calumnia diariamente. Y encima, miente, hermanos. Entonces, por eso que para nosotros es importantísimo, importantísimo dejar en claro esto. Pero, ¿por qué les digo esto? ya Les digo eso también por lo siguiente. Hermanos, y con esto yo cierro, y discúlpenme, y si ya no quieren ver, el programa está acá, no hay problema. Porque la primera parte que yo quería hablar era de avias corpus. Acá cortamos el tema de avias corpus, siendo 39 minutos de transmisión cortamos el tema de los cuerpos y quiero mencionar otro punto y con eso yo me retiro a hacer acá mis actividades donde me encuentro porque a nosotros nadie nos regala ni siquiera un pan donde nos encontramos estamos sufriendo todos los días para poder salir adelante salvo ustedes porque muchos de ustedes sí se han podido solidarizar con nosotros pero lo que sí quería mencionarles hermanos y esto ya va directamente para todos los hermanos que ven el canal ¿verdad? para todos los hermanos que ven el canal lo siguiente quiero, quiero que miren esto el día de ayer a horas de la noche nosotros nos enteramos nos compartieron un enlace donde el ex premier y que quede claro lo que estoy mencionando por favor porque no lo voy a volver a repetir el ex premier Aníbal Torres fue entrevistado por un medio alternativo muy conocido que tiene miles y miles y miles de, de suscriptores más que cualquier canal del Perú y lo entrevistó este medio mexicano medio alternativo mexicano eh, no recuerdo el nombre exacto de la de la persona que lo ha entrevistado Muy bien, entonces, si sí, acá está. Llegó el sí. he entrevistado a Aníbal Torres el día de ayer por este, bueno, pues un periodista alternativo de allá, ¿no? Eh, lógicamente, Aldo, Rubén Lugluengas lo entrevistó. Entonces, a nosotros nos enviaron este video de Rubén Lugluengas. Hemos tenido nosotros, acá en el canal de Chihuahua, siendo domingo, faltando horas para las 12 de la noche, cansados, ya acá, con el calor insoportable donde estamos, aquí en la celo, y lo que hemos hecho es editar el video. O sea, hemos tenido que descargarlo, hemos tenido que cambiarle el color, cambiarle el formato, cambiar la velocidad, para que no nos puedan denunciar por derecho de autor. Hemos tenido que hacer un trabajo, hermanos, que nos ha costado no saben cuánto, porque no tenemos los medios ahora para hacerlo bien. Porque me imagino que ustedes verán otros canales de YouTube y verán que la cámara sale muy bonita, con buenos colores, verán que hay gente que tiene su micrófono, que tiene su... Nosotros no tenemos nada. Estamos en la selva, con una computadora que está hasta las patas, con un internet que se va cuando le da la gana, con un sonido que tiene eco por todos lados, porque no estamos en las condiciones. Pero no nos importa, nosotros seguimos dando la lucha. A pesar de eso, hemos subido este video. No hemos dicho nada del video. Solamente lo que hemos hecho es bajarlo, descargarlo, editarlo y compartirlo. ¿ya? Y quiero que entiendan lo siguiente. ¿Han comenzado a escribir? Una serie de personas, no solamente lo han escrito en los comentarios, y pueden revisar el video y pueden ver los comentarios, sino que además me han escrito a mis cuentas personales, a mi Messenger, a mi WhatsApp, me han escrito a mí directamente atacándome a mí, diciendo que yo le estoy dando espacio a los caviares, que yo estoy siendo un traicionero con el pueblo, que yo estoy eh, rebajándome a Aníbal Torres. Cuando yo en ningún momento que tengo este canal he apoyado a un liberal como es Aníbal Torres. Y no, lo, y no lo apoyo, no porque me caiga mal, porque me caiga bien, porque sea abogado, porque haya sido decano de San Marcos, porque haya obedecido las órdenes de Fujimori en la época porque estaba en la dictadura. No, porque los liberales, entiendan bien, defienden este sistema, porque los liberales defienden esta Constitución. Y eso es todo, así de simple. Para mí, Aníbal Torres, y que quede claro, Aníbal Torres no es el enemigo, no es tampoco la Revolución es un individuo más que como parte de todo el equipo de Pedro Castillo contribuyó a que la voz del pueblo no sea escuchada, a que no se pida la cuestión de confianza, a que no se cierre el Congreso, a que no se anule la constitución fujimontesinista, simplemente. Pero no me van a decir a mí que yo estoy apoyando a Aníbal Torres, que estoy haciéndole campaña política, no me interesan las personas o los individuos. Yo no lucho por Pedro Castillo, yo nunca he luchado por Vladimir Cerrón, por Antauro Humala o por Aníbal Torres la lucha que estamos dando en este canal, que no comienza ahora, en el 2023 o 22 o 21, es una lucha por el Perú, es una lucha por la defensa de los intereses populares, es una lucha por la, def la defensa de la soberanía nacional, para que no haya más explotados, para que no haya más miseria, para que no haya niños que tengan que irse a dormir sin haber cenado, sin haber tomado su desayuno o sin haber comido. Estamos hartos y cansados de un Perú tan rico, con todos los recursos que tenga, tiene que haber familias que no tengan un derecho a la vivienda, que no tengan luz, agua potable y menos aún internet estamos hartos y cansados con un grupo de políticos corruptos, de izquierda o de derecha utilice el poder que tienen para seguir haciendo leyes a favor de las grandes corporaciones y que el pueblo sea jodido que todos nuestros recursos en nuestra cara se los roben, se los saquen, se los lleven al extranjero y que nosotros nos mantengamos aquí humillados, siendo serviles con salarios de miseria, de eso estamos cansados y la lucha no, no la estamos dando ahora si alguno de ustedes ha despertado recién ahora por la coyuntura bien hermano, bien bien si tú recién te has dado cuenta cómo son las cosas, bien, a buena hora, nunca es tarde. Si algunos recién con Pedro Castillo entendieron que había una... Que había, estaba dividido la, la, la sociedad, que una élite es la que manda, qué bueno, qué bueno que lo que está pasando ahora te, te, haya, te haya hecho tomar conciencia, estés en el Perú, estés en el extranjero, pero qué bueno, qué bueno, te necesitamos para cambiar esto. Pero en nuestro caso... La lucha la venimos dando, hermanos, desde el año 2000. Desde los inicios del 2000 hemos estado en las calles, luchando, combatiendo, esforzándonos. Cuando no existía internet, cuando no había Face, cuando no había WhatsApp, cuando no había videitos, Hemos estado en las calles luchándonos, y no por alguien. Entonces, que a mí me vengan a decir que yo estoy respaldando a Aníbal Torres, como si Aníbal Torres fuera aquí, ¿qué cosa? Lo que hemos hecho en el canal es simplemente dar una transmisión, retransmitir la entrevista. ¿Para qué? Para que ustedes saquen sus propias conclusiones porque en este canal también transmitimos las declaraciones de Montoya transmitimos las declaraciones de Mari Carmen Alba, transmitimos las declaraciones de Keiko Fujimori, o sea ahora no vamos a poder transmitir de nadie, porque según dicen estamos dando tribuna ¿ustedes han visto esta entrevista en algún canal de televisión abierta? ¿lo han visto en el canal 2, canal 4 canal 5, canal 9? o bueno de repente en provincia tienen otros nombres ¿lo han visto en América, en Latina, en ATV? ¿lo han visto en Panamericana? ¿lo han visto en Willens? no lo han visto y no lo van a ver entonces, lo que estamos haciendo nosotros es transmitir lo que los medios hegemónicos no lo hacen. Recuerdan ustedes que hace un par de días nada más hubo una mesa redonda, por decirlo de alguna manera, conferencia en San Marcos. ¿Quién estuvo ahí? Duberlí Rodríguez. ¿Quién estuvo ahí? Héctor Reján. ¿Y quién estuvo? Aníbal Torres. ¿Qué medio de comunicación lo ha transmitido? Nadie lo ha transmitido. Salvo el día de ayer, Panamericana Televisión, otra vez. ¿Pero qué ha dicho de esa conferencia? Se ha burlado, ha difamado, ha cortado partes y no ha hecho nada más. Nosotros no estamos apoyando a Duberlín, nosotros no estamos apoyando a Aníbal Torres, pero tenemos que transmitir eso porque es parte del proceso. ¿Y para qué sirve? Para que tú puedas entender, si tú quieres estar en contra del capitalismo, del liberalismo, por lo menos lee en qué consiste. Si tú te opones a la iglesia católica, o por lo menos a la dirigencia de la iglesia católica, por lo menos sí, como, tienes que saber cómo funciona. Si tú estás en contra de los contratos ley, ¿sabes en qué consiste el contrato ley? Estás en contra de la Constitución. ¿Sabes? Han leído los 206 artículos de la Constitución Política del Perú, los 16 títulos lo han leído, los, los 26 cap capítulos. No, pues hermano, entonces, si tú quieres criticar a Perú Libre, quieres criticar algún canal, mínimo date el trabajo de leer. Por eso lo que nosotros estamos haciendo es ponerte esta entrevista para que tú saques tu propia conclusión, pero a mí no me embarres diciendo que tú estás haciéndole campaña por transmitir una entrevista. ¿Cuántas entrevistas hemos transmitido? ¿A quién no le hemos entrevistado? Con el cual no estamos de acuerdo muchas veces. Pero ese es el trabajo de los medios de comunicación. Cuando tú veas que yo hago un programa y diga, el salvador Aníbal Torres, grande maestro Aníbal Torres, el superpoderoso Aníbal Torres, ahí sí, ¿no? O que te diga, o ya en tu la salvación del Perú, Pedro Castillo, lo mejor. No, pues, no. ¿Cuándo yo he hecho eso? Los que tenemos, y acá te voy a hacer claramente, los que tenemos una perspectiva del mundo materialista y dialéctica, es decir, los que somos marxistas, no caemos pues en un tema individualista, un, cae, un tema de caudillista, sino analizamos programas, proyectos, posturas, posiciones, y lógicamente, hermanos, un plan de trabajo. Así que se quede claro nada más esto, ¿no? Y te lo digo también por lo siguiente, hermano, porque acá las cosas no hay que hablar por hablar, ¿no? Para esas personas, ¿no? ¿Creen que estaba... Miren, yo con esto, hermanos, lo voy a hacer público ahora para que ustedes todo para que lo puedan, lo puedan visualizar, porque es importante que esto quede claro. Estarán pensando que uno busca una, este... una chambita o algo por el estilo. Miren, este es mi currículum invitado. Yo nunca, nunca, nunca lo he hecho público. Nunca lo he hecho público. Pero como ahora hemos mostrado, nuestra demanda de habeas corpus, acá lo voy a dejar claro, para que vean pues cuál es la situación a la cual yo yo como persona estoy siendo llevado. Así que, que a mí me puedan vincular con acomodados pequeños burgueses, con gente que vive del Estado, que ahí me puedan querer acomodar a mí con caviares que están viviendo de ONGs, que están viviendo de programas o proyectos. ¿Acaso en mi canal yo alguna vez he invitado a Anaís Durán? ¿Acaso yo he invitado a sus paredes? ¿Acaso yo invito a gente del centro? A mí nunca me ha interesado darle cabida a sus espacios a gente que utiliza la palabra pueblo para vivir de todos nosotros. así Sigrid a ese tipo de personajes. Nosotros somos el pueblo, hermanos. Ahí está claramente. Como tú ves, yo nací en el año 87, en pleno gobierno nefasto de Alan García. ¿Y dónde nací? En Jesús María. ¿Por qué? Porque ahí está el hospital, pues, del empleado. Donde mi papá como profesor tenía acceso para poder llevarme, para poder nacer. ¿Ya? He terminado mi primaria en un colegio del Estado. He terminado secundaria por el esfuerzo que mi papá hacía trabajando en dos colegios y trabajando como taxista en un colegio particular. ¿Y dónde he estudiado? En una universidad pública, Universidad Nacional Federico Villarreal. Ahí está, no te estoy inventando nada. Pero ¿sabes qué? Así te joda. No solamente, no solamente he estudiado una carrera, pues he estudiado dos. También he estudiado psicología y tengo una maestría en, estoy en proceso... De, de una maestría en educación en posgrado así que no estás hablando con cualquier payaso que viene aquí a inventarse cualquier historia pero ahí está hermanos, no solamente eso No tengo diferentes estudios, tengo como idioma extranjero el italiano, que también tengo mi certificado y demás, y acá quiero que, que, que vean lo siguiente, porque este currículum que lo he encontrado así a la volada, porque no estoy en mi casa porque he tenido que dejar, dejar todas mis cosas por la persecución que estamos dando para que vengan ahí tranquilamente a decirme, estás apoyando en las caviares estás apoyando a las caviatas He tenido que dejar todo, hermanos. Y acá donde estoy, he podido conseguir mi currículo actualizado hasta el 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Y como tú, tú, tú puedes ver aquí, en esta Academia Geónica, he estado trabajando, es una, una academia particular, no no hay academias del Estado. Academia prepolicial 2020, ahí está. Academia Otra, Mariano Santos, 2018. Academia pre Virtual, SEBA. Jesús Sublime Maestro, Institución Educativa Particular, Círculo de Estudios de Ante Alighieri, Particular, Academia Prepolicial Titanes, Particular, Academia Trilce, Particular, Institución Educativa Particular, Van de Paua, Educación Educativa Cruzaco, Educación Educativa Wiener, Colegio Jesús Sublime Maestro, Colegio Jesús Sublime Maestro, he hecho mis prácticas en el Colegio Argentina, el centro de Lima, José Carmen del Marín Aristas, también en el centro, Juan Pablo Vizcarra de Numa en el RIMA, República de Paraguay, y ahí está, pues hermano, esta es mi documentación, está mi idea, lógicamente, por un tema de de información no lo voy a revelar. Está mi grado de bachiller, ya porque en el 2020 estaba por sacar mi título y lamentablemente, por la pandemia no pude. Acá está, si quieres saber, ahí está. Ahí está mi título, ahí está mi nombre, está a través del Ministerio de Educación, está a través de la SUNEDU, está registrado con mi nombre y lo vas a encontrar. Ahí directamente. Ahora, ¿quieres ver mi, mi récord académico de la Universidad de Psicología? Ahí está. ¿Cuánto tengo de promedio en todos los cursos que he llevado, hermanos? 20, Empezamiento pensamiento lógico, 17, 18, 15, 18, 16... Redacción universitaria 18, psicología de personalidad 16, psicofisiología 16, sexualidad humana 18, psicología de los grupos 19, desarrollo personal 16, técnicas de entrevista y exploración psicológica 18, neuropsicología 17, comportamiento humano 17, psicología social 16, cultura estadística de investigación 18, pruebas psicológicas 17, psicología educativa 18, problemas psicosociales 16, psicopatía 17, filosofía 20. ¿No me quieres Ahí está, míralo. Este es mi récord académico de la universidad. ¿Está? Filosofía 20, Psicología Clínica y la de Salud 16, Pruebas Psicológicas 16, Técnica Proyectiva 18, Psicopatología 17, Constitución y de Derechos Humanos 15, que me puso 15 esa profesora de Derecho porque no quiere salir a representar al salón. Diagnóstico y Informe Psicológico 16, programa de Promoción y Prevención Escolar 17, Psicología Escolar 18, Psicología Experimental 14, Cultura Ambiental 17, Intervención Psicológica de 15, Sección Selección y Evaluación de Personas 18 y Psicología Forense 18. ¿Cuál fue la última vez que empecé en la universidad? 2017 Ahí está. El 2018 acabé el octavo ciclo de la universidad. Está sellado. Ah, y no crees que estaba haciendo maestría. No, porque que la gente tiene que saber que uno no habla por hablar y no se dice profe sin ser profe. ¿no? Ahí está claramente. Está mi nombre, mi correo. Pregrado, ahí está, posgrado. Maestría en educación. Están los cursos a los cuales me he matriculado. 2021. constancia de curso actualización de la universidad en el 2020 por eso tenía que, que ya sustentar mi trabajo de investigación por la pandemia no se pudo la constancia de mi idioma extranjero italiano constancia de trabajo tengo, para, para que nadie, no haya que uno hable por hablar ah sí, pero has trabajado eso puede ser cualquier papel, demuéstrame te demuestro pues, así como te decía la García demuestro los pues, estoy imbéciles les para todos todos las constancias de trabajo todititas In, incluso aquí, no? Pero acá yo he estado como, como coordinador general del área de, de, de letras. Y en fin, hermanos. Ah, no, y acá también lo mismo, ¿no? Acá también tengo incluso mi, mi certificado único laboral para personas adultas. Todo el certificado, todo documentado. Pero bueno, entonces eso es, pues, ¿no? Para que se den cuenta de lo que uno se pone a hablar. Y no habla por las puras y no habla por hablar. Eso sería toda mi parte, hermanos. Espero que puedan compartir... Yo ahora, y ya saben ustedes, que por esta lucha que estamos dando, lógicamente hemos perdido el trabajo, hemos perdido el lugar donde vivir por todas las amenazas y demás. Estamos fregados, pero estamos, hermanos, con toda la voluntad y toda la conciencia al tope para seguir luchando y seguir avanzando por la defensa de los intereses populares. Has visto en todo el, el todo currículum que yo nunca he trabajado para el Estado. Así sea por, con, con, una, con un programa, con un proyecto, que nunca he trabajado para el Estado. Nunca en mi vida... El Estado o el gobierno no me ha dado nada. Así que para esos payasos que dicen, tú quieres que el Estado te regale todo. ¿Cuál te regale todo? ¿En qué momento? ¿Dónde? ¿Cuándo? En fin, muchas gracias. Seguimos en la lucha. Esto no va a quedarse así. Nosotros vamos a triunfar y en este triunfo que vamos a tener se va a hacer justicia para todos los hermanos. Yo de repente estoy en la selva, jodido y con calor, sudado completamente. Pero hay hermanos que han perdido la vida. Hay, hay sobrinos que ya no tienen tíos, hay hijos menores, 4, 5, 8 años, que sus padres han sido acribillados y ven a su mamá llorando todos los días, hay personas que en este momento tienen a sus padres en Lima atendiéndose sin ningún tipo de apoyo económico, entonces por favor tomemos conciencia de lo que está pasando acá para todos nosotros esta es la lucha que estamos dando, así que en vez de estar, ay sí que tú, que tú apoyas a Aníbal Torres o no la apoyas luchemos nosotros independientemente en todas las formas de todos los medios es importante y necesario mostrar quiénes somos y que estamos en este proceso de lucha por el país, por todos nosotros me despido hermanos y lo que te pido que por lo menos, por lo menos compartas la transmisión, que le pongan me gusta al video y ya sabes también cualquier apoyo ahí tienes una cuenta en Yape, una cuenta corriente, te darás cuenta pues que en la situación que estamos lo necesitamos muchísimo porque este canal se sustenta con el apoyo que tú das y de nadie más. Y queremos que sea así, porque nos debemos a la lucha del pueblo. Y tenemos claro eso, solo el pueblo salva al pueblo. Buenas tardes con todos.